muchos años en 24 25 de diciembre el niño jesús me trajo una bicicleta de bmx lo mejor que he obtenido del ciclismo es primero pues una amistad muy bonitas. tengo grandes amigos eh, que he conocido a través de la bicicleta ahora tengo una empresa que se dedica al tema de nutrición y todo me surgió básicamente de, de una necesidad que que tuve hace muchos años eh, en el tema nutricional, cuando así montaba much, muchísimo más en bicicleta y, y de ahí surgió eh, la empresa que tengo ahora y todo a partir del ciclismo.